Y a un respiro, así es como están las cosas hoy. Reminiscencias de algún olvido, de alguna que otra canción de amor. El alma como un recipiente defectuoso no puedo guardar las miradas, los ojos y los tres, el castigo de estas. Sí, no El filma... sí, no No os Sí, ¿me entiendes? Sí, En la semana que te veo partir No podemos enganchar la GoPro Entiendo.